Gracias a todas y a todos. Y Muchísimas gracias, Sara, por, por tu moderación. La verdad que es un placer para mí el poder compartir este rato con, con vosotras en el marco de, de esta jornada. Eh, en primer lugar, me gustaría señalar la relevancia eh, que tienen las entidades del, del tercer sector en, en, en sintonía con lo que planteaba ahora Eleni, el, la importancia de que los colectivos sociales, las organizaciones ciudadanas eh, apunten a cuáles son los principales elementos que en materia de políticas públicas debemos de atender desde las instituciones públicas. Sin duda, eh, la situación de la pobreza en el contexto europeo, el lugar que ocupan las mujeres y cómo abordamos esto tras la pandemia del, del covid que todavía no se ha ido, eh, son cuestiones que son fundamentales y creo que ahí el que se genere en espacios de diálogo como este eh, son claves eh, para generar eh, canales de incidencia política en, en el diseño, en la gestión, en la planificación y en la evaluación de las políticas públicas. Eh, entrando ya en la materia de, del panel y reflexionando sobre, sobre las preguntas que planteaba Sara, eh, querría señalar que el Instituto de, de las Mujeres, en un momento tan complicado como el primer confinamiento, en esos meses de, de la primavera del, del 2020, hizo un trabajo que creo que fue importantísimo en el análisis y la comprensión de qué impacto iba a tener esta crisis en la igualdad entre hombres y mujeres, fundamentalmente con la perspectiva eh, de, de abordar la crisis en términos de que la recuperación posterior también eh, incorporara eh, el, el análisis con perspectiva de género que considerábamos que en otras crisis, en otras crisis eh, en este sentido económicas anteriores, no habían sido tenidas en consideración o no de la manera que que entendemos debería de haberse hecho a la vista de, de los resultados, los impactos y los efectos que en la vida de las personas y particularmente de las mujeres tuvieron. Por eso, en mayo de, de 2020 publicamos un primer informe que apuntaba a algunas de las cuestiones que sin duda eh, hoy siguen siendo urgentes y que han salido ya en, en, en esta mesa y que tienen que ver con, con la estrategia europea de igualdad de género. Eh, en España hay una desigualdad eh, que es estructural en el mercado laboral y muy especialmente en todo lo que tiene que ver con el reparto eh, de los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres. Las españolas, las mujeres, eh, sufrimos mayor precariedad laboral y ahí está la brecha retributiva, la parcialidad involuntaria, etcétera, etcétera. No, no me voy a detener en, en, bueno, en datos que ya conocéis. Eh, sobre las mujeres recaen mayoritariamente eh, esos trabajos de cuidado eh, eh, que, que no están remunerados en la mayor parte de los casos, que tampoco están reconocidos y que en muchos casos han sido invisibilizados. Por tanto, el cierre completo de, del país en aquel momento eh, implicó consecuencias en todos los niveles, desde los hogares, con hija y con hijos afectados por el cierre de las escuelas y la necesidad de proteger a los mayores también, hasta la mayor debilidad de las trabajadoras ante una crisis eh, que, bueno, por suerte el Gobierno de España, pues gracias al trabajo que se hizo también por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, construyó un escudo social que, de alguna manera, permitió eh, hacer frente en otras eh, condiciones, eh, insuficientes siempre, pero bueno, estamos hablando de, de todo lo que se impulsó en materia de los ERTE, la prohibición de los cortes de suministro, la promoción del ingreso mínimo vital, sabemos que que, eh, que estas medidas no alcanzaron al todo a todo el mundo pero que sin duda la voluntad política de poner este escudo social en marcha fue clave para amortiguar algunos de los de los graves efectos de, de, de la crisis sanitaria y en su expresión social y económica particularmente aquel primer informe al que me refería que, que elaboró el, el, el instituto de las mujeres nos dijo que los los empleos feminizados y por ello precarizados iban a sufrir mucho más y también nos dijo algo importante de lo que se hizo cargo el Ministerio de Igualdad, que era el riesgo de violencia para las mujeres, para su hijo y para su hija, y cómo el contexto de crisis sanitaria había aumentado los riesgos de una manera exponencial. Por eso se puso en marcha el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y se buscó garantizar eh, como servicios esenciales, todos los servicios de atención a las víctimas, además de reforzar eh, bueno, pues, los medios de contacto y la atención a las víctimas, como, como ya conocen, eh, a través del teléfono 016. Nosotras eh, no somos para nada complacientes. Pero sí sabemos que en nuestro empeño eh, y en la voluntad política eh, firme de no dejar a nadie atrás hay asuntos que son absolutamente mejorables y que desde entonces eh, bueno, intentamos seguir profundizando e intentamos seguir eh, mejorando. Y en último término, eh, eh, bueno, eh, reconocer también que, que esta situación de crisis aún no ha desaparecido. Y creo que los datos que aportó el Instituto de las Mujeres en aquel momento y, y, y se desplegó una acción gubernamental, como decía, rigurosa, sólida y tendente a proteger los derechos de la ciudadanía eh, de la manera de lo posible, aunque sustancialmente mejorable, nos parece que es un hito importante en el eh, ejercicio y en el diseño de la política pública. Digo esto porque eh, la vida del país no acabó en la primavera de, de 2020. Si acaso, en aquel momento, eh, muchas feministas comprobamos que los análisis que veníamos efectuando eh, de esta etapa reciente del sistema socioeconómico global eran aún más ciertos que nunca. Vivimos eh, al margen de los cuidados, de su materialidad, de su importancia en el funcionamiento de los países. Permitimos eh, la precariedad laboral de muchas mujeres precisamente para que se hagan cargo de esas tareas históricamente asumidas por parte de media humanidad. Hemos desprovisto nuestros servicios públicos y nuestras personas mayores y dependientes, nuestras trabajadoras esenciales, se encontraron ante una catástrofe eh, sin todos los recursos que habrían sido necesarios y bueno… Insisto, tomamos medidas para paliar todo ello, pero ello no significa en ningún caso la desaparición de una crisis que es estructural y que también eh, tiene sus causas más, eh, más radicales en, en un contexto anterior. Por eso seguimos trabajando y por eso también la, la respuesta del gobierno ha sido contundente, por ejemplo, en, en todo lo que me refería en, en materia de lucha contra la violencia Machista. Ya estaba en nuestra agenda, en nuestro acuerdo de coalición, pero no hemos dejado de reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia machista, precisamente reeditando y mejorando el, el pacto de Estado contra la violencia de género hace escasa semana o continuando con el impulso legislativo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que esperamos eh, tenga una aprobación pronta. Y en el ámbito de los cuidados, que quizá es donde eh, bueno, se expresa de manera más rotunda también esas brechas de género, de esa crisis sistémica que el feminismo de la cuarta ola viene señalando con rigor y con datos, desde el Instituto de las Mujeres, eh, hemos puesto en marcha una herramienta precisamente de, de, de diálogo, una, re, una herramienta de incidencia política que es la Mesa Asesora de, eh, eh, por los Cuidados, que es un organismo que eh, reúne a los departamentos ministeriales implicados, competentes en todo lo que tiene que ver con, con la política pública de los cuidados, a expertas feministas, a sociedad civil, para impulsar esta reflexión colectiva y la acción pública necesaria con el objeto de que realmente eh, aprendamos algo de esta pandemia en distintos países para atender la, la crisis sanitaria. Y para las políticas feministas lo son, si cabe, aún más, que esos fondos que pueden marcar el futuro de los países y su consolidación económica en sectores estratégicos y punteros eh, tengan perspectiva de género, es una de nuestras mayores preocupaciones del Ministerio de Igualdad y del Instituto de las Mujeres. Por eso hemos eh, elaborado unos instrumentos y estamos colaborando muy estrechamente con todas las administraciones y también con entidades privadas y entidades sociales, y hemos puesto eh, a disposición una guía que permitan que las distintas entidades, que las distintas instituciones que acceden a esos recursos europeos implementen proyectos que verdaderamente tengan un impacto, eh, un impacto de género en términos sociales y en términos económicos. Y ahí es donde, donde creo que la Estrategia Europea de Igualdad de Género tiene una, una importancia central es eh, un texto previo al Covid que ha venido a cambiar por completo nuestras vidas pero cu cuyas propuestas mantienen vigor y mantienen relevancia en un contexto eh, post pandémico especialmente porque sus orientaciones al respecto de combatir las violencias machistas o de revertir la desigualdad laboral y en el ámbito de los cuidados solo mm, han hecho ganar más importancia si cabe en esta situación eh, de extremada complejidad. Solo se han revelado, si se quiere, eh, más estructurales y, y bueno, y, y sobre todo nos interpelan a las administraciones públicas eh, en torno a la obligación que tienen los Estados de atender de manera prioritaria estas necesidades que ya apuntaba la estrategia europea. En ese sentido, eh, quiero también poner en valor el trabajo que en un sentido histórico, eh, pero también actual, realizan, realizamos eh, desde los organismos de igualdad. Eh, garantizar la transversalidad de género desde la plataforma de acción de Beijing es eh, un mandato de política pública feminista que reforzamos ante cada embate y ante cada contexto crítico también. La pandemia, por supuesto, pero también el negacionismo de una ultraderecha que en toda Europa niega en, en cómo, en qué modelo de organización económica, de organización social, qué modelo de relación también entre los pueblos en Europa construimos y cómo hacemos que ahí opere eh, el feminismo de manera central. Pero también en un plano eh, más de casa, si se quiere, más interno, eh, trabajando. Eh, tanto en los presupuestos, eh, como decía Eleni, incorporando eh, el análisis de impacto de género y esa mirada eh, transversal, como también en el plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres de nuestro país, eh, bueno, que estamos ya ultimando después de llevar cinco años sin ese plan estratégico y que confío que en, lo, en, lo, en los próximos meses podamos aprobarlo y que va a ser un instrumento clave para garantizar esta mirada eh, transversal eh, eh, del enfoque de género, del enfoque interseccional y conscientes también de que eh, los desafíos de nuestro tiempo, las políticas del Gobierno de España en materia de igualdad de género en todos los ámbitos requieren también de esa mirada, de ese enfoque de derechos humanos y de ese enfoque interseccional. Hablamos de lo laboral, que ya, que ya eh, eh, he citado, pero también de una lucha clara eh, contra las violencias machistas como expresión mayor de la vulneración de los derechos humanos que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. Hablamos también de fiscalidad, de redistribución, de protección a la diversidad y de una comprensión de nuestro país que va más allá de lo urbano también para comprender lo rural y cómo hacemos para garantizar que la política pública eh, llegue ahí. Y en ese empeño feminista eh, estaba el acuerdo de gobierno previo a la pandemia y sigue eh, eh, como un motor esencial del trabajo por la igualdad por parte de nuestras instituciones. Una de las claves de actuación que planteamos en los próximos años y en lo que resta también de legislatura es precisamente perseverar en un enfoque feminista y de derechos humanos que la realidad global ha hecho cada vez más imprescindible. En ese doble eje al que me hacía referencia antes, que necesariamente tiene que incorporar esa mirada de la interseccionalidad en toda y cada una de las políticas públicas que se ponen en marcha y que apuesta de manera radical por una redistribución justa de la riqueza, del tiempo y de los trabajos. Eh, no quiero dejar de, de mencionar algo que no es baladí en todo este trabajo que tenemos por delante. Necesitamos que la interseccionalidad no sea una palabra eh, o una coletilla eh, que añadimos, sino que sea una realidad en nuestra forma de, de diseñar y en nuestra forma de hacer la política pública. No puede ser solo una mera enunciación de voluntades. Creo que esto es el gran golpe de conciencia que nos han dado los feminismos de la cuarta ola y nuestra responsabilidad institucional es obligar las obligaciones que el Estado tiene en esta materia. Lo hemos visto en la pandemia, eh, no es lo mismo ser mujer migrante, con o sin papeles, trabajar en los cuidados, que no serlo. Y en este caso el nivel de protección del Estado eh, tiene sin duda que fortalecerse, eh, porque si no se fuma ante las que se considera ilegales o se considera irregulares, y en realidad solo eh, eh, o partimos de esa comprensión global que parta de un reconocimiento, de derechos humanos o será imposible que podamos afrontar los retos y las obligaciones que tenemos como Estado. En, en la pandemia supimos que aunque tratáramos de proteger a las empleadas de hogar y de cuidados con un subsidio extraordinario, hasta que no completemos la ratificación del Convenio 189 o consigamos impulsar eh, medidas legislativas en materia de extranjería que hagan efectivos los derechos para todas las mujeres, será imposible que hablemos de una equiparación de derechos en el ámbito de lo laboral para las trabajadoras, en este caso del hogar. Hoy, que seguimos en, en pandemia, aunque, eh, bueno, aunque la emergencia política y social quizá difiera a la que vivimos hace un, hace un año, seguimos sabiendo que nuestras acciones políticas, que nuestras iniciativas, que nuestros enfoques deben de hacerse cargo de, de ese principio eh, en, en el que, insisto, de interseccionalidad y de enfoque de derechos humanos. Ese es el reto clave eh, que va más allá de un país que interpela a los organismos internacionales, que interpela a los organismos europeos y que sin duda marcará la diferencia en nuestra época si tenemos la valentía por parte de, la, de las instituciones de, abordarle, de abordarlo eh, con la profundidad eh, que merece. Y voy concluyendo. El, el Gobierno de España eh, es profundamente defensor de los derechos humanos y de una convivencia entre, entre pueblos que se base en la garantía de esos derechos. Sabemos eh, que la, las amenazas que, que enfrentamos y sabemos también las limitaciones del, mo del modelo del que partimos. Creo sinceramente que esta experiencia traumática de pandemia solo nos puede permitir una revisión eh, una evaluación de nuestra hoja de ruta eh, feminista y democrática para perseverar en ella contra viento y marea trasladando ese impulso de la cuarta ola feminista a toda una nueva generación de derechos feministas eh, eh, que afecten al conjunto de la población pero que en primer lugar necesita de una garantía de derechos básicos que esta crisis ha puesto, ha puesto de manifiesto eh, eh, cuán eh, vulnerables son. Lo básico, eh, la igualdad, el acceso a los suministros, eh, la vivienda, los servicios públicos de calidad, una protección del Estado lejos del paternalismo, todo ello, absolutamente todo ello, con una perspectiva de género transversal que nos garantice una recuperación, que efectivamente sea una recuperación justa en términos también eh, de redistribución. Porque, como hemos dicho, en, en todos estos años críticos no se trata de, de volver a lo que teníamos antes de la crisis. Ese modelo ya lo impugnamos, ya lo combatimos. Eh, la salida a la crisis de 2008 sigue demasiado vivas todavía en muchísimas personas. Lo que precisamos en este momento es una apuesta eh, radical y decidida por los derechos humanos, por el feminismo y por la justicia social. Para ello, el impulso de instrumentos europeos de igualdad de género, de su mandato, es un refuerzo clave que como países, en este caso eh, desde España, debemos deprimir y defender ante cualquier tipo de reacción conservadora, eh, perseverando en, en ese camino firmemente feminista que tenemos que recorrer efectivamente de la mano de la, del movimiento feminista y eh, de las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias.